9 de la mañana, 36 minutos Bueno Ayer 20 de marzo Reabrieron las puertas de Senrec El Tornado Para conocer, bueno, cómo fue ese primer Día de esta reapertura De Senrec El Tornado, que estamos en contacto Con Daniel Long, integrante de la Comisión Directiva del Tornado, buenos días Daniel, un gusto recibirte, cómo estás Buenos días Daniel, cómo, cómo te va Muy buenos días la audiencia bueno, gracias por atendernos. Finalmente llegó este día y, bueno, me imagino que con gran alegría cómo, cómo fue la reapertura, cómo contanos. Sí, la verdad que sí, con, con una, una repercusión muy grande. Hemos recibido llamados y, y este, felicitaciones de mucha gente. Eh, quizás este, la, la, la, aquella repercusión de, de aquel este, de, aquella, de aquel cierre temporal que tuvimos que decidir el año pasado... Eh, ahora se ve recompensada con, con esta repercusión de, de alegría, de felicidad y, y bueno, de, de ilusión de que esto funcione. Bueno, entendiendo un poco para, para saber el contexto y cómo se llegó hasta aquí, en determinado momento la institución se complicó por temas burocráticos y económicos fundamentalmente para llevar adelante la atención a alrededor de, de 100 usuarios con discapacidad, ¿no? Sí, Sí, en, eh, llegamos a atender a, a ese número de usuarios cuando se produjo el, el cierre temporal eh, estábamos en algo menos, pero sí llegamos a tener a más de, a, a casi 100 personas atendiendo en, en, en un momento. Bueno, esa, esa, esa falta, digamos, de, de fondos por parte de, de, de BPS, descoordinaciones y cosas burocráticas, llevaron a que tomaran esa difícil decisión de cerrar. Paralelamente, lejos de eh, sentarse a esperar, siguieron trabajando, porque siguieron haciendo eventos, siguieron viendo la forma de poder continuar eh, por un tema de seriedad, lógicamente, no se podía en esas condiciones, pero mientras estuvo cerrado, no es que se fueron para su casa, sino que continuaron ese trabajo que hoy toma nuevamente el camino con esta reapertura. ¿Y bueno, qué pasó para que eso se pudiera dar? Sí, es como vos decís, se, se siguió trabajando, eh, este, se, se, se hicieron los contactos con, con, con diferentes, con BPS, con, bueno, se tuvieron varias reuniones con diferentes actores. Y bueno, arrancamos en, con un marco un poco más prolijo, con un compromiso de, de que los pagos van a llegar en fecha y bueno, y nosotros con un ordenamiento interno también que creo que nos va a ayudar bastante a, a llevar la cosa un poquito más de, de cerca. Y, y bueno, intentar de que esto perdure en el tiempo y no tengamos que volver a, a esas decisiones feas que tuvimos que tomar en algún momento. Recuerdo que había una institución intermediaria entre eh, los fondos que disponía BPS para, para el centro y el centro. ¿Hoy sigue esa institución o se estableció contacto directo con BPS? Eh, no, la institución por ahora va, va a seguir, este, va a seguir funcionando de la misma forma. Este, pero tenemos contacto directo nosotros con, con di directores de bps que, que nos dan cierta tranquilidad para para, para trabajar. Y bueno, y, y como te digo, lo principal es llevar este, la información, los datos, todo lo que, lo que vaya sucediendo llevarlo más, más cerquita, con, con mayor comunicación, y eso creo que lo tenemos, así que bueno, arrancamos a, de esa forma, despacito, pero pero seguro. Se hizo la fiesta del gaucho en diciembre, de la que colabora Cristian Cebolla Rodríguez, que es el padrino de la institución, ahí con grupos musicales, con bueno mucho marco de público, se hicieron las jineteadas nocturnas también, y se suma también que el, una colaboración anual que comprometió el municipio de Juan la casa de 960 mil pesos, ¿puede ser? es así, es así, este nosotros a esa, a esa, a esa, a esos a dinero que vienen del municipio, nosotros tenemos que contrarrestar con la atención de los panchitos y no me acuerdo qué otras instituciones ahora se me en el momento, pero nosotros tenemos que, que, prestarle servicio a esas instituciones de Juan Lagarse, eso después que que estemos instalados con con esta con esta reapertura y que estemos este trabajando, empiece a, a funcionar todos los engranajes nos vamos a abocar a, a, a atender a esos otros centros que tenemos que nos comprometimos a atender con, con el con el municipio para para seguir recibiendo eso, esos dineros bien eso quiere... y bueno ahorita, ¿qué? Sí, sí. lo que vos decías también bueno la, la fiesta del gaucho que, que este año se trasladó para acá para como bolita con la con la ayuda de Cristian con la colaboración de Cristian que, que sin eso sería imposible hacerlo y bueno y realmente fue un éxito e e esa actividad como la otra actividad que tuvimos en enero la gente acompañó y eso nos ayudó a hacer este, unos fondos para para tener algo para, para el arranque ahora porque eh, la institución estaba cerrada pero seguía teniendo su su su, gasto, su sus costos fijos y bueno y había que había que seguir manteniendo la institución y bueno todo eso ayudó a que a que bueno que estemos ahora para el arranque con un, con una pequeña base para para empezar a marchar eh, Daniel, eh, mucha gente lo sabe y tal vez resulte obvia la pregunta, pero nunca está de más. ¿Para qué existe el tornado que funciona así en la sociedad agro, eh, rural de Cosmopolita? Donde un grupo de gente de forma honoraria que conforma la comisión directiva da un marco institucional para que se realice un trabajo que atienda a personas con discapacidad, no solo de Juan Lacase, cabe resaltar, de todo el departamento, instituciones y bueno... Eh, ¿Para qué existe el Tornado? ¿Cuál es el trabajo que realiza? ¿A quiénes atiende? ¿Y con qué fin? Bueno, eh, es como vos decís, esto surgió de la idea de algunos vecinos, de darle utilidad a ese predio que había quedado abandonado de, de, de lo que era la Sociedad de Fomento de, de cosmopolita que no iba a funcionar más como tal. Y bueno, se, se, se, se, se pensó en lo de la quinoterapia, que hace... 16, 17 años, era una terapia totalmente desconocida en el Uruguay, por lo menos. Ya en otras partes del mundo era algo ya más común, pero acá no, no se conocía. Y, y se empezó a trabajar con, con de forma honoraria este el personal, atender a algunos jóvenes acá de la zona, de, de Rosales o a la calle, este con distintos tipos de discapacidades. Y bueno, este los resultados siempre han sido positivos. Eh, en, en los pacientes, y, y bueno, en el, con el tiempo fue creciendo, creciendo. Y bueno, hicimos convenios para con instituciones de, de, de, de Rosario, de, de Nueva Albella, como Cádiz, de Nueva Albella, como Audir de Rosario, el Centro Somos Iguales de Tararira. Y, y bueno, fuimos atendiendo a esos jóvenes este que, que venían de esas instituciones. Y como yo te, como te digo, el, el resultado. 100% positivo eh, en, en los comentarios de, de familiares de, de, de esas personas que necesitan de este tipo de terapia que que le mejoran la calidad de vida que que además este al estar en una zona rural es, este, en una, en un entorno natural tienen una tarde diferente eh, quizás a la, a la que a la que tienen en esas instituciones donde van y eso le, le, les causa este Aparte de lo que es el beneficio de la terapia, le causa este, una mayor alegría de poder venir, compartir con, con los caballos, estar al aire libre, de compartir de, de, de, del aire de la, de, de la naturaleza y bueno, pasan unas una líneas jornadas, Los chicos ¿Cuántos, cuántos usuarios actualmente? Eh, vamos a arrancar con el entorno de 60 usuarios, más o menos, entre instituciones que van a venir de, de Nueva y, y Rosario y y algunos este, usuarios particulares. Bueno, ha habido mucho trabajo que cuentan eh, en haber en el, en el Centro de Rehabilitación ecuestre del Tornado, como es el picadero techado que permite en días fríos o días de mucho sol o de, o de lluvia eh, y no suspender el, el, el tratamiento, el trabajo. Eh, también, eh, bueno, la donación que recibieron de un micro que les permite la movilidad, ir a buscar a, a, a usuarios también que fue a través de la Embajada de Japón, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí, el micro, bueno, el micro recién ayer, eh, con la, esta reapertura, el micro comenzó a, a funcionar, a este, eh, hacerse uso de, de ese micro que había sido recibido en 2020, a principios de 2022, este, y recién ayer este, comenzó a funcionar. Este, a través de la Embajada de Japón vino eso y, este, y bueno, y lo del picadero, sí, tenemos, o sea, nosotros tenemos todo para atender eh, eh, no, no es por ser eh, por, por, por jactancia pero es uno de los capaz, de los centros mejor equipados en infraestructura y también en la, en la gente que tenemos ya tenemos gente que hace años que trabaja trabajar con con chicos con discapacidad no, no no es sencillo y bueno tenemos un grupo humano que, que que que se ha puesto las pilas, que trabaja que ya ha aprend, aprendido cómo es esa, esa labor y, y entonces tenemos contamos con todo eso, además de todas las habilitaciones que se necesitan para para brindar este tipo de terapia, ¿no? Este yo qué sé, por decirte algo, habilitación de bomberos, tenemos que tener una habilitación del Ministerio de Salud Pública, tenemos, tenemos todo, estamos todos en regla, estamos todo, con todo para trabajar. Bueno, ahora damos este, este, este, este puntapié para, para que, para volver a empezar, y creemos que, que va a ser este por mucho tiempo si Dios quiere. ¿De qué personal disponen? Eh, en el momento bueno, tuvimos, ah, tuvimos alguna alguna baja de, de gente en, que bueno, estaban de seguro de desempleo y bueno, ahora este con el paso del tiempo optaron por por otras tareas y este, pero aquí trabajan entre 10 y 13 personas más o menos, es lo que lo que trabaja este en el centro, este, para para que esto funcione, ¿no? Con la coordinación de va a ser Alberto Medina que que había estado trabajando con nosotros, o se había Nunca dejó de estar con nosotros, pero había tenido algunas tareas particulares que lo habían dejado un poquito y ahora volvió para ser el coordinador general. Bueno, vendrán actividades que como siempre estaremos atentos y iremos informando también para convocar a la gente eh, durante el año. Pero bueno, para cerrar, Daniel, eh, algo de lo que tal vez un poquito sabes eh, en cuanto a los caballos y demás, cómo está la, la dotación de, de quinos del centro y bueno, eh, si están en, en condiciones, son lo suficientes. Sí, sí. no, este, contamos con, con siete caballos, eh, están en excelente estado porque han tenido una, unas largas vacaciones, este, más allá de la seca que nos no, no apretó este, este verano y sigue sigue todavía teniendo consecuencias, nosotros estábamos bien previstos de, de, de, de, de fardo, de, de ración para tenerlos, ellos tienen este, además este, un control veterinario, eh, están en óptimas condiciones, se puede decir, los caballos, y bueno este desde ayer comenzaron con esa tarea tan noble que hace un animal que bueno uno que que lo siente de, de, de una forma especial al, al al caballo realmente reconforta ver este la nobleza de, de ese animal y los resultados que tienen con con con las personas no bueno, muchas gracias Daniel por estos minutos y bueno, felicitaciones por el trabajo que dio sus frutos. Supongo que mucha gente, porque hemos recibido muchos comentarios cuando a veces a uno le preguntan, bueno, ¿qué pasa con el Tornado? Qué lástima y bueno, mucha gente que conoce de cerca el trabajo más allá de lo que podamos hoy expresar en palabras. Así que a todo el equipo de, de la Comisión del Tornado, a toda la gente que colaboró, eh, gracias por el esfuerzo que bueno, que es algo muy importante sin duda para la, la comunidad. Así que bueno, buen, buen camino este que inicia bueno, muchísimas gracias y sí, este, realmente se, se ha trabajado y se trabaja muchísimo. No es fácil llevar adelante una institución de este tipo, eh, ha crecido demasiado y, y se hace muy difícil, pero bueno, este, como siempre digo, no sé si tenemos la, la capacidad para llevarlo adelante, pero sí tenemos la gana y la fuerza para, para, para que esto funcione y, y, y de a poco lo vamos a ir sacando adelante. Bueno, un fuerte abrazo Daniel, saludos. Igual para vos, muchas gracias. Volve a escuchar todos nuestros programas Ya emitidos en www.musicaenelaire.net Música en el aire Buena vibra Entretenimiento y compañía Música en el aire Soluciones. Darío Izaguirre Darío Aguirre.